Muy buenas, soy Delta Ray y bienvenidos al canal que... Un, un momento... ¿Qué es esto? ¿Que, que por fin tengo la Switch. Muchas gracias, Papá Noel. Intentaré que esto afecte positivamente al canal. 2018 llega a su fin. Un año lleno de grandes juegos como Pokémon Let's Go, Super Smash Bros. Ultimate o el Indie Gris producido por españoles. Y al acabar 2018... Llega 2019, y como debe ser, 2019 será un año lleno de grandes lanzamientos. Para eso hago este vídeo, para recopilar los lanzamientos más destacados del año que ahora entra. Voy a hacer un listado de 10 juegos que, en principio, serán lanzados este año. Todos ellos son exclusivos y para Switch, ya que no hay lanzamientos demasiado destacados en 3DS. Así que dicho todo... Este es el Top 10 de lanzamientos de Nintendo para 2019. Número 1. New Super Mario Bros. U Deluxe. Empezamos el ranking con un lanzamiento cercano. El próximo 11 de enero llega a las tiendas New Super Mario Bros. U Deluxe. Aunque fue lanzado originalmente para Wii U, ahora llega a Switch más completo que nunca. Además del juego original incluye la expansión New Super Luigi U, que supone un reto frente al juego original. Junto a esto añade también la posibilidad de jugar como Mario en esta expansión y como el caco gazapón en el juego original, y también como un nuevo personaje, Toadette, que puede hacer uso de un nuevo power-up llamado Super Corona, que la transforma en Pitcher y que le da los poderes de dotar unos segundos, saltar cuando caiga al vacío y hacerse viral gracias a los fanarts. Así que si no tienes la versión de Wii U, o incluso si la tienes, y eres un amante de los Mario clásicos en desplazamiento lateral, este es tu juego. Número 2, Diamond X Máquina. Ahora es el turno de una nueva IP, y aunque a priori pueda parecer que una nueva IP no puede ser muy destacado, lo cierto es que Nintendo parece estar apostando bastante fuerte por él. Presentado por sorpresa durante el E3 de este año, Diamond X Machina nos introdujo en el mundo de los combates de mechas. Lo cierto es que no sabemos muchos detalles de su historia, pero tendremos que parar amenazas con nuestros arsenal, los mechas, y equiparlos. ...con las armas que tomemos de los enemigos. Para ello tendremos que recogerlos personalmente a pie en mitad del combate. Parece algo arriesgado. Este año veremos cómo evoluciona esta nueva IP. Número 3. Yokai Watch 4. No estoy del todo seguro de que Yokai Watch 4 llegue este año a Occidente... ...pero sí que lo hará en Japón, por lo que técnicamente saldrá a la venta este año... Tras las anteriores entregas de 3DS, la saga aterriza en Switch con grandes cambios. Para empezar, parecen haber pasado unos cuantos años desde la tercera entrega. También se han añadido las versiones Shadow Side, los gráficos se han evolucionado muchísimo y ahora habrá mundo abierto con cámara a la altura de los hombros. Y por último, los combates también parecen haber cambiado, eliminando los combates por turnos con un sistema más táctico que recuerda a la saga Ninokuni. Número 4. Yoshi's Crafted World. El dinosaurio verde empieza a acostumbrarnos a aventuras preciosas llenas de magia. Primero, nos enamoró con Holy World y sus niveles hechos completamente de lana. Ahora llega a Crafted World, donde la fórmula será la misma, pero con niveles hechos con materiales para manualidades como por ejemplo el cartón. Del mismo modo, un segundo jugador podrá unirse a la partida para ayudarnos con la tarea. Hasta el día de hoy, la gran novedad de Crafted World es el modo espejo, donde el objetivo de llegar al final del nivel cambia y tendremos que salir desde él para llegar al principio, si no lo entendí mal. Sin duda estamos hablando de un plataformas lleno de diversión. Número 5. Fire Emblem Three Houses. Y si hay una saga que nos está dando grandes aventuras, esa es Fire Emblem. En los últimos años hemos recibido Awakening, Fates y Echoes, Eos y los Spin-Offs, Warriors y Heroes y en 2019 recibiremos una nueva entrega para Switch, titulada Fire Emblem Three Houses. La historia girará en torno a tres personajes clave, cada uno de ellos pertenecientes a un clan distinto, y aunque reutilizarán elementos como los tradicionales combates por turnos en los que la estrategia que emplees será vital, también habrá novedades como los serán turnos en los que nos enfrentaremos a amplios grupos de enemigos, un sistema mucho más refinado, o pueblos y ciudades y otras fases en las que nos podremos mover completamente libres. Y aún tenemos mucho que descubrir. Número 6. Luigi's Mansion 3. Tras el primer Luigi's Mansion de Gamecube, pasaron 12 años hasta que viera a la luz una nueva entrega, Dark Moon para 3DS. Y este mismo año, ha llegado al mercado un remake del primero para esta consola. La fiebre de Luigi's Mansion crece, y es que ahora llega la tercera entrega para Switch. No conocemos muchos detalles, pues solo hemos visto un tráiler, pero al parecer la historia nos llevará a un hotel abandonado y Luigi dispondrá de un nuevo poltergast con nuevas funciones como, por ejemplo, disparar desatascadores. Muy bien, útil. ¿Qué llevará al hermano Segundón a explorar el hotel? Y más importante, ¿volverá a convertirse en espíritu? Muy pronto lo sabremos. Número 7. Bayoneta 3. Y otro personaje que está de vuelta es Bayonetta. En teoría este año 2019 la bruja de Umbra volverá a nuestra Switch, donde por cierto están las dos entregas anteriores. Para el que no sepa en qué consiste esta saga, se tratan de aventuras hack and slash donde manejamos a la bruja homónima y zurlaremos de lo lindo a unos cuantos ángeles. ¿Seguirá esta idea en la tercera entrega? Pues en principio sí pero lo cierto es que no sabemos nada del juego más allá de un teaser, por lo que todo es un completo misterio. Número 8. Metroid Prime 4. Y al igual que Bayonetta 3, de este juego sabemos poca cosa más que un simple teaser. Sin embargo, en este caso creo que es fácil asegurar que sí que seguirá casi con total seguridad el camino que dejaron las tres anteriores entregas. Metroid Prime son juegos dentro de la saga principal de Metroid ...en los que manejamos a Samus en vista de primera persona. Básicamente es un shooter, pero con los elementos de los Metroid clásicos, ...es decir, exploración de planetas consiguiendo mejoras y arsenal para nuestro traje... ...que nos ayudarán a avanzar en un camino no lineal... ...sino que tendremos que regresar a ciertos puntos para poder progresar... ...lo que se conoce como Metroidvania. Este 2019 podremos volver a ponernos en la piel de la caza Recompensas Samus Aran... Número 9. Animal Crossing. La forma de revelarse este juego es posiblemente una de las más crueles y, sin duda, la más cruel de la lista. Durante un direct, no recuerdo cuál, cuando parecía acabar, soltaron un vídeo protagonizado por Canela. Este espacio suele estar reservado para grandes bombazos, por lo que la gente ya daba por hecho el anuncio del nuevo Animal Crossing, algo que se ha estado pidiendo ya un tiempo. Pero el vídeo no hizo otra cosa que revelar a la perrita como luchadora de Super Smash Bros. y Ultimate. Pero claro, eso no podía quedar ahí y justo después apareció Tom Nook, quien fue el encargado de anunciar la edición para Switch de Animal Crossing. Lamentablemente solo sabemos que llegará este año y nada más. Número 10. Pokémon. Pokémon Let's Go lleva poco tiempo en el mercado y ya está siendo todo un éxito. Pero que no os engañen, esto solo ha sido un aperitivo. El plato fuerte llega este año y es que Junichi Masuda aseguró que estaban trabajando en un nuevo juego de Pokémon totalmente nuevo para Switch. Un RPG de la saga principal. Estamos hablando de la octava generación. Pero también os estoy hablando del único juego de toda la lista del que no hemos visto absolutamente nada. Ni siquiera un triste logo en un teaser. Calculo que el juego será lanzado a finales de año, allí por la Navidad por lo que a lo largo del 2019 nos irán compartiendo detalles con total seguridad. Fuera de la lista han quedado grandes juegos como Inazuma Eleven Ares, Doom Eternal, Mario y Luigi viaja al centro de Bowser más las peripecias de Bowser, o vez Strikes Again No More Heroes. Además seguro que a lo largo de este año anunciarán no muchos más juegos que merecen la pena. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Os deseo a todos un feliz año nuevo y que tengáis un 2019 lleno de muchas cosas, pero sobre todo de diversión y que nos veamos todos otra vez a lo largo del año. ¡Nos vemos!